Encuentro con Jason Rogers en la victoria de los Tigres del Licey la segunda en el segundo partido frente a los Toros del Este. Conectó con en el día de hoy para aumentar la ventaja de los Tigres. Y voy a empezarle preguntando ya que conversamos con él en los entrenamientos. ¿Cómo valora la actuación del equipo en estos dos primeros encuentros? How do you qualify the the team performance in these two first games? Good. We started off getting off to a good foot. 2-0, uh, zero. Oh. You know we started a little slow. They had a little perfect game going for five innings. But doing good. Bueno, muy buena la actuación del equipo. En este partido empezaron un poco lentos, pero después ya tomaron el ritmo para poder ganar el encuentro. ¿A qué picheo le conectó cuadrangular el señor Jason Rogers? ¿To what pitch do you connect home run today? Bueno, well, un slider down. Just try not to do too much with it. Un slider, le conectó cuadrangular. A... Slider. Vamos a seguir hablando con él porque cuando conversamos él decía algunas de las características de nuestra liga. A ver si ya las ha comprobado estando aquí. Uh, do you already know the characteristic about this league with these two first games? What What have you noticed about this? Um, not to me. Fastballs a lot, curveballs and breaking balls. So. Not too many fastballs. Bueno, con relación a los lanzamientos, sobre todo los lanzadores, los lanzamientos rompientes, las bolas rápidas y todo eso. Le vamos a desear muchísima suerte, a Jason Rogers, y a ver qué cosas van a mejorar para los partidos que están por venir. It's just uh, the just two games, you know. But what do you think the team has to improve for the games that are coming? Um, defense, Hay que mejorar todo, defensa, ofensiva, los lanzadores, todo eso. Seguimos con más de Licey TV.